De eso que no pasó ayer y lo rápido que yo te llegué a aprender, incapaz de borrarte. Pero da igual si ya no puedo tocarte y no recuerdo Son momentos de amor, aunque el destino no se paró. Yeah, yeah vamos a escapanos, ya mi cosa, que ya no hicimos daño y te traigo. Es tu no ya, parezco indiferente. Y sabía volar y solo que siento. Lo que que mantuve en secreto, no tuve valor y no a No, no, Yo yo pero da igual si ya no puedo tocarte y recuerdo yo. Son momentos de amor. aquí en Donald. Y sin duda, sin tu pezada, yo no tengo cura, Te creo, pero se fuera, para mí es una Porque pues se va a querer, y Me cuelga, que fue mucho, trabe, no voy a entender, te lo juro, el me Vamos a aprovechar el momento, luego vienen los arrepentimientos, ¿ok? Doble R, Mike. que Tengo que Tengo duda de eso que no pasó ayer y me da que yo te a aprender. Incapaz de borrarte, pero da igual si ya no puedo tocarte y bien recuerdo. Son momentos de amor, aunque el destino al final no se paró. Yeah, yeah, yeah, vamos a escapar, no quiero mi para nunca olvidar nunca olvidarnos. un momentos felices porque ya no hicimos daño y te extraño. tu tus en a diario y atormento mi cabeza, pues me siento solitario. En esta isla, un loco buscando una parecida. Vámonos a hacer cosas prohibidas De que te sientas arrepentida Yeah, yeah, parezco indiferente Misapi polarizo lo que siento que fue lo mantuvo en secreto. No tuve el valor y mira, perdí el reto. Ya no sé ni qué mueve mi esqueleto. Y ando como un loco, otra mujer tampoco. A veces está en mis sueños y en el siempre yo te toco. Sé que me va a doler cuando yo a ti te vea con otro. Sabiendo que yo pude ser pues, el rey de ese trono. Tengo dudas eso que no pasó ayer. Ni lo rápido que yo te llegué a perder. Incapaz no de borrarte. Pero da igual si ya no puedo tocarte y bien recuerdo, yo. Yeah. Son momentos de amor, aunque el destino al final no se paró, yeah, yeah, yeah. Ahora me miro y hasta el espejo me dice mal. La perdiste, ahora no quiero abrir al par. Que te hiciste, linda, pero no pa' jugar. Diablo, yo estoy bien mordido, no quieres perdonar. Y sin duda, si tu perdón ya yo no te crees perseverancia. esperanza y para mí es una tortura porque sé que como yo, bebí nadie te va a querer y me duele que por mucho que hable no vas a entender que yo. pudiera estar rapeando todo el día, tu nombre, pero sé que el poco te gustaría, quién diría que el amor tuyo me perdería? Ahora solo me queda mirarte desde mi guarida, wow. Ahora, las oportunidades veces que son únicas y si no sabemos aprovechar el momento, luego vienen los arrepentimientos, ¿ok? Yo leer, Mike. Quédate de frente.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 escaparnos y hacer mil cosas para nunca olvidarnos, vivir momentos felices porque ya no hicimos daño y te extraño, busco tus publicaciones a diario y atormento mi cabeza pues me siento solitario en esta vida, como un loco buscando una parecida atacámonos a hacer cosas prohibidas, antes que te sientas arrepentida te yeah, yeah, parezco indiferente, quizás mi hizo lo que siento, lo que que pues lo mantuvo en secreto. No tuve el valor y mira, perdí el reto. Ya no sé ni qué mueve mi esqueleto. Ya ando como un loco, otra mujer tampoco. A veces está en mi sueño, llega y siempre, yo te toco. Sé que me va a doler cuando yo aquí te viajo con otro, sabiendo que yo pude ser pues el rey de ese trono. Tengo dudas de eso que no pasó alguien Y lo rápido que yo te llegué a perder, incapaz de borrarte. Pero da igual si ya no puedo tocarte y bien recuerdo yo son momentos de amor Aunque el destino al final no separó Yeah, yeah, yeah Ahora me miro Que hasta el espejo me dice mal La perdiste ahora, no quiero abrir al patrón. Que tú hiciste, linda, pero no para jugar Diablo, yo estoy bien mordido, no quiere perdonar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 Luego vienen los arrepentimientos, ¿ok? O le WR, Chequeate esta.